Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Yadira, por si no me habías visto en algún video anterior. Y en esta ocasión te voy a dar una reseña de lo que es el aceite de Palmers. Este que dice Skin Therapy Oil Face eh, with Vitamin E. Um, quiero decirles que este es un aceite realmente bueno. Realmente bueno porque llevo aproximadamente unas 2-3 semanas usándolo, tanto en la cara como, como en las manos y la verdad eh, me gusta muchísimo. Es un aceite que dice que tiene bueno, otros aceites en su composición, aceite de girasol, aceite de pepita de uva, eh, aceite de almendras, vitamina E... Y algo que me llamó mucho la atención desde el principio es que tiene retinol. Y de hecho por eso lo compré porque como tiene retinol quería empezar a usar retinoles en mi piel. Y eh, tengo entendido por varios dermatólogos que el retinol hay que usarse de manera gradual eh, para poder alcanzar una mayor concentración. Entonces, eh, pues este, al tener otros aceites, pues tiene una concentración de retinol bastante bajita, pero que definitivamente mi piel la sintió, sintió eh, enseguida eh, el retinol, y eso me pude dar cuenta porque eh, mi piel se empezó a, a ser más sensible, o sea, se, o sea sí noté que, que tenía sensibilidad, más sensibilidad, pero eso con el paso de los días y con el uso, pues ya este fui perdiendo esa sensibilidad hasta que ahorita ya uso un, un retinol un poquito más concentrado. Entonces, eh, les quiero decir que es súper, súper bueno. Lo único que hay que tener en cuenta es que debe usarse por las noches. Por las noches y ya cuando uno se despierta, pues sí, ya es cuestión como de, como de lavarse la cara para, para quitar como cualquier residuo que nos haya podido eh, dejar el aceite. Pero es muy muy bueno. Incluso yo tenía varias heridas en las manos, como ya les había dicho en un video anterior. Yo tenía varias heridas de rasguño de gato. Y me las quitó y me las sanó de una manera impresionante. Uh, sí noté rápidamente que, que mis heridas se curaban de una manera más rápida. Y lo único, que, lo único distinto que había hecho era usar el aceite de palmers en la noche. Y cuando lo coloco en la cara, pues también eh, de paso lo coloco en, en las manos. Entonces, eh, pues para mí es 100% recomendable, sí lo volvería a comprar, solamente que ahorita pues yo me estoy concentrando más en, en el uso de retinoles y en que mi piel se vaya acostumbrando como más al uso de retinol para que en algún momento yo lo pueda, yo le pueda subir de, de intensidad, <risa> pero la verdad sí lo volvería a comprar, incluso si ustedes, eh, ¿cómo se llama?, si ustedes eh, eh, se lo compran y llegan a notar pues esta sensibilidad que yo, que yo noté y no les gusta o no les gusta la idea de, de usar retinol en su cara, el cual es buenísimo, no sé por qué a alguien no le gustaría usar retinol, pero, pero bueno, supongamos que ese es su caso, hay otro aceite de Palmer's, igual con semilla de girasol, con aceite de almendras, con, eh, con aceite de pepita de uva que no tiene retinol. Entonces, yo asumo que ese aceite es más para uso de día. Aunque en realidad yo no recomendaría para uso de día ningún aceite, porque eh, esto en voz de un dermatólogo hace que el factor de protector solar disminuya eh, o pierda su efectividad, entonces yo honestamente no recomendaría el uso de aceites en la cara eh, durante, durante el día, precisamente porque puede bajar la efectividad del, del factor de protección solar, pero eh, bueno, si ustedes quisieran probar alguno de Palmers que no tenga retinol, pues también, también lo hay, entonces esta es mi, mi reseña, definitivamente es un producto que a mí me gusta usarlo sobre todo en esta época de invierno porque en la época de invierno se reseca más la piel, entonces justamente lo que este aceite hace es que humecta la piel, entonces luego luego se siente la piel más suavecita, más humectada, y nos sirve demasiado para, para las que tenemos piel seca. Entonces, eh, pues yo lo recomiendo 100%. Sí lo volvería a comprar. Y bueno, esta fue mi reseña. Nos vemos. Bye.